Saludos, soy Israel Manguerre y en esta hora les traigo un tutorial y es acerca de contar las palabras y que son iguales en una misma columna. Entonces vamos allá. Supongamos que nosotros aquí estamos haciendo una encuesta y necesitamos saber quiénes dijeron definitivamente sí y quiénes eh, tomaron la opción de posiblemente sí, ¿Qué es esta. Entonces necesitamos contar cuántas personas. Eh, eh, tomaron la opción de, de, de, de definitivamente sí entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente esto estamos aquí desde la eh, g5 vamos a ver hasta dónde llega hasta la g33 entonces vamos, lo que vamos a hacer es a decirle a cel que nos cuente las palabras que son iguales a esta que vamos a escribir aquí de espacio sí Iguales iguale a esta, definitivamente sí, ¿no? Y esta está en la S15. Entonces vamos a dar clic aquí donde queremos que nos muestre el dato. Y vamos a dar clic en eh, chip igual contar si. Aquí está. Entonces vamos a decirle que dijimos que era desde la G5 hasta la G33. Le vamos a decir, hacer que nos cuentes desde la G5 hasta la G33. Vamos a finalizar allí y luego le vamos a decir que nos tome como referencia, como criterio, la S. Esta es la S15. Entonces, pero si no nos acordamos el número, en qué, line, en qué columna y en qué fila está, simplemente damos clic allí y cerramos aquí. Y vamos a dar Enter. Y miren que nos contó que definitivamente hay 23 personas que tomaron la opción que de, de, de definitivamente sí. Nos contó la opción. Y si yo cambio aquí y pongo... Si borro una, aquí tiene que bajar a 22. Miren que cambió a 22, total 22. Entonces es algo así sencillo, simplemente ponen el comando contar si, sí, desde la G5 hasta la G33, cerramos allí y luego le decimos que nos tome como referencia la S15 que vendría siendo esta, eso ha sido todo por hoy, espero que me hayan entendido y hasta la próxima, chao.